Hola. Hola. Bienvenidos a Like Speech Spanish. Bienvenidos. Hoy tenemos una sugerencia de Angel T. Angel T that we not would definitely know is a woman. Is not Angel because. Yeah, talk to her in the comments. And in thinking about <laughs> it, thinking about it. That could be a really beautiful brand. I would love to. Angel I, tea. I'm going to have an angel tea. Angel tea. I'm going to have yeah, an angel tea. Angel tea. tea. Yeah. That an, would go angelic. To, yeah. Very angelic. well in England as a brand. So any anyone who wants angel to get, you tea. know, open a business, angel tea. Yeah. Um, angel wants to Buy talk about angel the, tea. Angel tea. Yeah. yeah. Move to the other side. <laughs> Enter into After the this cup of tea. Yeah, exactly. Yeah. <laughs> go to the light <laughs> that wouldn't be good advertising actually no no <laughs> it's good I don't think I'll have it I don't think I'll have it I'm not quite ready to go <laughs> no I don't think yeah. that would be no stay away from the light yeah also can I say something you can okay because I want I want to see this in the in the comments people from the UK especially because that's that's where the tea comes from well no, not really it's from India but let's India, just yeah, let's right. just pretend we, for the we moment we co-opted it yeah yeah Um, tell me the truth because I'm having this conversation now with loads of British people, mostly from England, telling me that it's not true that you guys, well, not all of you, but some of you, I don't know if it's a northern thing. Do I don't know. That none of you leave the tea bag in the cup and drink it with the tea bag in because I have seen it this amount of times and I've been served a cup of tea with a tea bag inside. Absolutely. And I have lost track of the amount of people that have said to me, that's, that's unheard of. What kind of savage? Hith <laughs> the hitherto, unknown. hitherto unknown. Hitherto unknown. So please tell me in the comments, this has nothing to do with Spanish, but I just want to know if you've ever had a tea, a cup of tea with the tea bag. And you have to be British because if you are from another country and you've had and it's just because okay. you don't know any better but if you but are then you do know let me tea. let me just add before we move on angel angel T wants us to talk about bull which we're going to okay, okay? but Sorry, let angel. me tell you my gran god bless her my gran she would when I would go around to see her she would say make me a cup of tea so I'd pick up She'd put it in that cup just leave the bag in and I would pick the cup up and there would be two bags in the bottom and I would say and they just get all like hard solid like <laughs> so, oh like, so, like, <laughs> like like this and she would say don't throw the other bags out leave the bags in i would say oh, i'm going to put a bag on top of these two and and if i th i did I, i mean there was one time I, i wanted to vomit and i threw it out <laughs> and i said i can't give you How a cup of tea with three bags in and she was really not happy i think she allowed the f i think it had to, to do with the flavor clearly but it's fermented um, fermented food fermented all really oh, oh, yeah, yeah really good <laughs> <laughs> yeah that's why she lived so long for oh, the flora for 72. <laughs> I think it might have had something to do with leaving the bags in. She, she died far too early. So, um, anyway, there you are, just an aside. Right. Entonces, Angel T, angel el verbo volver. Volver. Nos vemos en la segunda parte. Ok, Hacemos volver. esto en español. Ah, vale, perfecto, en español, volver, ¿vale? venga Volver, vale, entonces eh, Angel dice eh, Ustedes son... No es necesario, eh Vosotros, vosotros, vosotros podéis, porque, ¿no? Por, por lo menos eh, yo que soy más joven <risa> Con gordo Siempre se me Siempre Tiene que mencionar mi edad la, no, no, no mi edad La diferencia entre su edad Y mi edad oh. Ella diciendo que yo soy la joven Soy muy joven No soy muy joven, pero A mí, Más me, joven. Me, me puedes tutear A Gordon Lo que he Es una edad conflictiva sí, han, tuya. han empezado a, a Hablarme de este usted ¿Y, ¿Y usted quiere quiere sentarse? Eh, venga, venga En <risa> otro Sí, la gente me ofrece me ofre su asiento en el autobús, ¿no? No te jode. ¿eh? <ríe> jode. Vamos a, a Angel, corta, lo corta. siento, ¿eh? Ah, corta, porque es que no puedo. <ríe> Vamos a hablar de volver. Lo siento, ¿eh? Pero siempre pasa, siempre pasa. Tiene que mencionar edades y. Vale. No he mencionado edades. Me he dicho que no tienes. <ríe> es decir... ah. No he mencionado ¿Ya? edades. Bastante con eso. Ah, vale. Corta esto, gordón. Oh, joder. Vale, venga. Volver. <risa> vamos, bueno, ¡Volver vol a reírme! Vamos a volver a la, a la conversación volver. de antes, ¿no? Vale, volver. Vale. Entonces, Angel dice... Podéis, vosotros... <risa> mostrarnos la diferencia... Eh, o oh, las, las diferentes maneras de usar la palabra volver. Claro vale. Claro que sí. A veces estoy confundida eh, cuando lo, lo oigo. Por ejemplo... ¡De vuelta! Estoy de vuelta. Uh -huh. Estoy de vuelta. I'm back. Sí, es lo que diría Arnold Schwarzenegger, ¿no? Estoy de vuelta. No. Es, es lo que decía en la peli. I'm back. No, no. I'll be back. No. Voy a Vol estar volveré, de vuelta. ¿no? Volveré, ¿no? No sé lo que dice. En inglés dice... I'll be El... back. Sí, la otra frase. Aquí decimos, sayonara baby. Ah, y allí eh, decís, eh, hasta, hasta, la la vista, vista. <risa> hasta la vista. Hasta <risa> la vista. Hasta aquí sí. sayonara. Sí. Eh, vale, vale, entonces. Entonces, estar, sí, volver, estar de vuelta. De vuelta. Estoy de vuelta. I'm back. I'm back. Pero también puedes decir, estoy de vuelta de todo. Which means, I'm back from everything. Which means, I know everything because I've gone and come back. So I'm, I'm wise about all of those ah, things. Ah, vale. Mm. Yeah? no no conozco esa expresión ah, muy ah, bien tú nunca has oído cuando tú vas yo vuelvo when you going I'm coming that means when you ah. by, by you going I'm already coming back by the time you you know that means ah claro en eh, en inglés decimos listen I'm a, I'm a hundred steps ahead of you right well mm -hmm. we are coming back you say mm -hmm. ahead and we say we're returning mm -hmm. because we've ah. already made that trip Qué yeah we made vale. the trip and we're coming back home mm -hmm. Vale, so entonces, estar de vuelta means to be back O to be back est Estar de vuelta de todo Estoy de vuelta de... So okay. um, y luego eh, Dar una vuelta Dar una vuelta Es... Pff, it could be two things eh, Hablamos be, en español Vale, perdón, pues podrían ser dos cosas Podría ser To go for a walk Dar una vuelta Dar una vuelta Yeah, so, mm -hmm. around the block Around ¿no? the block, sí, sí mm -hmm. O dar una vuelta Podría ser girarse Dar, dar una vuelta mm -hmm. Sí, pero es la Pero generalmente sería Generalmente, obviamente eh, Sin contexto yo, yo me decantaría por eh, Go for a walk y vais a escuchar eso. Mira, vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta, una vuelta. Sí. Por la tarde Por la tarde, en el verano, cuando no sí. hace tanto calor. Claro. Eh, vale. Y luego, eh, por cierto, volver <risa> significa to return. Sí. También puede significar again. Exacto, muy bien, ¿Sí? es un verbo. Como volver a hacerlo. Sí, pero esto tiene truco. ¿Vale? Tiene un truco, Ojo, mis, mis hijos están abajo haciendo mucho ruido Porque en inglés no tenéis un verbo uh -huh. per se, ¿vale? Como volver, Ten, tenéis again Entonces en inglés el verbo que hace la acción es el que va en pasado uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo? Por ejemplo um, He did it again Yeah? He did it again. El verbo en pasado es el verbo do, que está en did sí. Porque again no es un verbo Claro, ¿vale? Sí, sí, sí. Ah. Pero en español sí tenemos un verbo que es volver a Y ese verbo es el que va a estar en pasado, no el verbo hacer mm. Entonces diríamos lo volvió a hacer mm. Y hacer quedaría en infinitivo, infinitivo. Porque va después mm. de una preposición sí. Entonces, en el pasado, en presente, siempre es volver a, luego Exacto. el verbo. Entonces, se conjuga como verbo. Vol to do something again. Sí. ¿Sí? Volví a hacerlo. I did it again. Entonces, es lo que se conjuga. Se conjuga el verbo volver. Sí. Y luego ha puesto eh, volver a entrar. Es eso, volver a entrar. Sí. To enter again. También puedes decir entrar otra vez o entrar de nuevo uh -huh, uh -huh. sí um, como de nuevo es como a new no a new sí entrar de nuevo o entrar otra vez uh -huh. otra vez es más común pero las dos vale uh -huh. o volver a entrar sí sí conjugando el verbo volver entonces todo eh, y, y la diferencia entre dar una vuelta o dar la vuelta y darse una vuelta darse una vuelta lo mismo, puedes decir voy a darme una vuelta que va a significar en la mayoría de los casos eh, go for a walk mm -hmm. I'm to take myself for a walk sí. sí no sé cómo decirlo en inglés o, I'm gonna give myself a walk I'm gonna have myself a walk voy a darme sí. una vuelta puedes decir dar una vuelta o darme una vuelta mm -hmm. um, sabes lo que pasó hoy Estabas pensando en, en... Es que Ay. los españoles meten me a veces en verbos... Mmm, y, y, y lo miras y piensas... ¿Por qué han puesto Ah, el, el, el, el, un como me. un reflexivo. O, sí, pero o me. Ah, énfasis, sí. ¿no? Sí. Por énfasis. Sí. Y, por ejemplo, el verbo pasarse es to go too far, ¿no? Pasarse. Sí. Pero hoy el, el chico de, de las placas que nunca viene a mi casa, eh, él dijo, me paso. Claro, me paso. Me paso. Pero pasarse también es to go by. Sí. No solamente es to go mm. further. Pero es que yo, yo escribí, le escribí, le escribí, le, le, le puse, pásate. En mi mente, pásate no es pasate. Sí, sí, es que es correcto. Sí. No es un énfasis. Pero luego pensé, uh, Sí, sí. Pero estoy diciendo, go too far. No, mm. no, no. Pásate es... Pop-by uh -huh. es, es correcto, no hay, no hay énfasis ahí con el extra. Vale. Uh -huh. Pero sí a veces ponemos un me, eh, por ejemplo, muy típico con niños, ¿no? Cuando dices el niño no me duerme bien o no me come. Sí. No significa he's not eating me. Uh -huh. Significa es que no se sé, He's no... not eating for me. Sí, es como why are you not doing the favor? Ajá. Uh -huh. Sí, sí. Do me the favor of eating well. También, Eat for me. También, cómeme. También. También eh el Bueno, yo me se come menos. Come. Come. Voy, güey, no me come. No me come. No, sí. We'll say that. O eh, o no me duerme o no me. Uh -huh. También eh, por ejemplo, vais a escuchar eh, pues me me vine temprano, ¿vale? Ya yeah, venirse. Sí. Ya. Yeah, que, que sí, muy sí bien. también. en, en vine está muy bien pero me vine también sí, como me a, vine. I brought myself alone sí, sí me vine me vine a las 5 uh -huh. sí. sí entonces sí hay I... vas a ver vais a ver el, el o me volví. El me volví me volví me volví oye oh, yeah. me volví a las 3 a qué hora sí, te volviste sí, sí. a Ajá. casa me volví a las 3. Ajá, he oído eso también me, vine, me volví uh -huh. Ajá. como I brought myself back a qué um, brought myself back o volví pero no, no es necesario ese nivel ahora de de, de no. Pero lo, lo, lo vais a escuchar y a veces confunde porque tú sabes tus, tus normas, tienes tus normas y luego escuchas algo fuera de esas normas y piensas qué está pasando. Vamos a ver eh, si algo si he aprendido yo. No no no eh, cuidado cuidado ya cuidado con mi ya, ya, ya, se, se, está, ya se está calentando allí. Si algo he aprendido yo estos años, bueno, estos no, los que viví en Inglaterra mm. es que 12. las reglas muchas veces no están. No, que no. Que Una no, cosa que no. es eh, lo que te dice el libro. Hay que. How do you do, how do you do, how do you do? ¿Quién dice how do you do en eh, <risa> eh, Darlington, por Dios? Vale, eh. Se dice esto y no había ni hay, ni había nada de esto en los libros uh -huh. Vas al país y muchas, obviamente no todas porque una gramática es una gramática Pero muchas están cambiadas o dicen las cosas de otra manera, con otro énfasis o Sí, sí, sí Entonces tienes que como reaprender eh, el español hablado real de, de la comunidad sí y no tanto la gramática... Y asusta, a veces. Y a veces hay conflicto, porque es como... Esto yo no lo he aprendido, me ha pasado muchas veces eso. Sí, sí, sí, es Entonces, cierto. Por eso nosotros en los libros intentamos dar gramática, pero también intentamos eh, dar la realidad de, del español que se habla en España. Porque mm. obviamente no es lo mismo España... Incluso dentro de España también habla diferencias, pero no es lo mismo España con que... que, que... Eh, Colombia, que Venezuela, que Argentina, que, que Paraguay. Sí, sí, sí. sí. Ajá. ¿Sabes? Lo que mm. pienso. Yo entonces, me tiro Paraguay. ¿Eh? Me tiro ¿Tú Paraguay. Tiras, me, tú tiras Paraguay, ¿no? <risa> es que es muy vale, guay, entonces, es muy guay Eso es todo. Ahora ya hemos terminado con volver. Hemos hablado sí, un poco de volver, volver, pero bueno. ¿Qué más hay con volver? No, nada no, más, es ¿no? que no hay tiempo, Cintia. Es que vale. Hablas tanto, eh, mi mujer, por, por ser tan, tan joven, es que es muy habladora. Y, y Ella, española, claro. Y, española. Ya. y también una cosa, ¿vale? Que también después de terminar aquí le voy a echar la bronca. Ella, siendo español, lleva cosas, ¿vale? Anillos Ay. Ay, y está sí. pegando todo el rato a la mesa. Pegando, peg y tenemos un micrófono, ¿eh? pegando, pegando, hostias, a la mesa. Es que Los mía. españoles, ¿eh? Tú para ser inglés eres muy exagerado, eh. Eres un inglés andaluz. Eres, yo creo que eres como de Gibraltar. <risa> un inglés andaluz. Vale. vale. Entonces, ahora a word from our sponsors. Muy bien. Ay. We've been talking about volver, and I don't know if you noticed, but volver has a preposition that goes with it, which is volver a. Okay? Not always. Not sometimes always. Sometimes. But when, when we're using word, it as a... Yeah, it means again. Yeah. Again. <laughs> you would know that if you read this book, because this book is about prepositions, okay? So, it, what it does, it isn't every preposition that goes with every word, because the book would be about like that. It would be the pillars of the earth, prepositions. <laughs> It would be the prepositions of the earth. But it's got quite a lot. And also, with the book, we've also got a page where you can... This, you know, this is why I married this lady. She she thinks I'm hilarious. <laughs> I'm so grateful. I'm so grateful. You know that men only, only want one thing from the wife? They want the wife to think that they're the funniest man on <laughs> earth true. <laughs> so, I thought it was a, a good cook, apart from other things. No, no. First thing, top of the list, funny. I think that's your top of the list, honey. No, no, top I know, I know I'm about talking to a lot of men. They, they need to be funny. They, may, they go, ah, <laughs> oh, you're so I'm funny. to a lot of men, like, what? <laughs> yeah. Yeah, sounds I've, like a I've conversation. I've spoken that. to a lot of men right. about this. Yeah. Anyway, so, prepositions. Yes. So, The, there's also a, like um, uh, oh, I can't even think of what it's called now. Where you can go and practice, okay? So we set something up so you can practice to learn all the oh. prepositions. And, no, on on a page. Ah, okay. Uh, but I can't remember what it's called. It's like where you where it says right. What verb? Go, what what preposition goes with that? And it tells you whether you're right or wrong. Okay. Test. So like a test, but there's another word for it that I don't know. So. <laughs> Super professional as ever. Professionalism <laughs> first with Lightspeed Spanish. So, it's, so there's a lot of learning in there, okay? Um, all of the, our books can be found on Amazon.com. There are in other places now, they're, they're in other stores as well, if you don't necessarily want to buy from Amazon. Okay, entonces. Well, you've made a lot of noise there. You're banging the, the book there. And I'm keeping my hands underneath the table so you don't que tell me India, off. Cintia razón. Pero bueno, oh, sí, sí. estamos terminando. Momosco en mi canal. Ok. Entonces, eso es todo, chicos. Nos vamos. <risa> y nos vemos. Mamá. <risa> a ver, que, que, que Mira, salude, que salude a mamá. Mamá, saluda. Hola, halo. No veo a nadie. No, bueno. No veo a nadie. A nadie. <risa> no lo sabía. Sí. En clase. Sí, no, ya, te, ya terminamos, mamá, venga, di, ayúdanos, ayúdanos, di, di, mamá, nos vamos, vale, mamá, tienes, que... tienes que decir, vamos, tienes que decir, nos vemos. nos vemos, sí, después de Gordon, tú di, nos vemos, vale, entonces, nos vamos. Again, all of that was the introduction. I love the introduction. They getting longer every time. Vale. Okay. 10 minute introduction and one minute lesson. <laughs>